Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias presentan. Mesa Política Centro Maya Quintana Roo. En entrevista exclusiva con la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mari Carmen Hernández Solís. Eh, a mí sí me gustaría que podamos hablar eh, de la reelección. De la reelección. Eh, que bueno, finalmente no me das relajo. Todo. Todos los alcaldes tienen en, en su mente, obviamente, la posibilidad de, de reelegirse y, y en su corazoncito, obviamente, hay ese sentimiento, ¿no? Eh, tienes, obviamente, gente que está conforme con tu gobierno y gente que no está conforme. ¿Tienes bien claro cuál es más y cuál es menos? Sí, definitivamente. Yo creo que. ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil que has enfrentado en este corto periodo todavía de tu gobierno? Este, bueno, ahora tengo un reto muy importante. ¿Y ¿De qué sirvió la, la visita de, de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto en la Fitur y a, a, actualmente hace unos días en la Ciudad de México la Feria Internacional de la Ciudad de México? Del no. Madrid? Tú consideras que esos proyectos como el tren Maya y el aeropuerto son suficientes para ayudar a que la gente comprenda que sí has hecho tu trabajo? No. Eh, estimados televidentes de Mesa Política Centro Maya Quintana Roo, es un gusto para mí, eh, a nombre de Grupo Contrapunto, Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, el poder estar una vez más en el corazón de la zona Maya, con mis compañeros Eliseo Baena. Así es, muy buenas noches, buenas noches. Conciano Martínez Criuelo. Buenas noches. Y hoy, bueno, el, el honor de estar en la casa de la presidenta municipal. María Hernández, como te conoces, ¿no? María Hernández. Sí, muchas gracias a Jonathan, a los compañeros, y, CEO, y Chano, muchas gracias por visitarnos un ratito más en Felipe Carrillo Cuarto, que te he visto bastante presente en este momento. Y sí, voy a estar todavía más. No, gracias, Jonathan, <ríe> no al contrario, yo, yo creo que, que esta zona tiene que tener mayor atención de los medios de comunicación, porque si bien es cierto que uno de las de los factores que no contribuye a que una zona tan importante como Felipe carrillo Puerto, eh, se desarrolla más de lo que debería ya estar desarrollado, es precisamente a que de pronto el ente de los medios de comunicación se distancia, uh -huh. no, no un poco, bastante. Y yo a partir de este año decidí expandir la empresa de Grupo Contrapunto al sur de Quintana Roo y mi proyecto fundamental era fundar Chetumal TV, y que Chetumal TV sirva para todo lo que es la parte centro-sur de, del Estado. Y por supuesto que Felipe Carrillo Puerto no podía quedar a un lado. Sí, yo creo firmemente en que hoy tiene Felipe Carrillo Puerto, nuestra zona Maya, un potencial eh, en imagen también, porque era este, muchas veces invisibilizado, y creo que gracias a la oportunidad que tenemos de mostrar lo que tiene Felipe Carrillo Puerto también. Eh, es muy importante, ¿no?, porque al final lo conocíamos aquí cerquita entre nosotros, entre los vecinos, entre los, eh, los quintanarruenses, pero nos ha fortalecido muchísimo. Creo que en esos momentos en que me toca ser presidenta municipal, también es una oportunidad muy importante porque a lo mejor tampoco existía Andrés Manuel en otras épocas, tampoco existía un presidente que volviera a ver al sur sureste de Quintana Roo y más que eh, yo creo que se alinearon muchas cosas para que esto ocurriera. Que hoy tuviéramos también eh, a, a, a la gobernadora Mara Lesama hablando infinitamente difícil. Nos da muchos focos, nos da mucha cámara, porque eh, no es lo mismo que lo diga solamente la presidenta municipal y que no, estemos cacareando claro. y que estemos hablando y que estemos tocando las pu puertas. A que lo diga una gobernadora cuando viene un presidente de la República cada 15 días a sobrevolar. Yo creo que también... Cada semana. Es, este, cada semana. Bueno, cada, cada semana. 20, 20, región, 20, 20, 20. ¿no? Campeche, Quintana Roo. Yo creo que, afortunadamente, también me toca ser una presidenta municipal eh, que, que ha coincidido uh -huh. con estas corrientes políticas federales y estatales. Y hay voluntad de parte de, de todo, ¿no? Digo, yo me siento muy afortunada. Muy porque, joven, además, 29 años. 29 años, sí. Me tocó. Todavía recibí la presidencia a los 27 Qué años maravilla. de edad. A los 15 días luego cumplí los 28 pero una gran responsabilidad. Y si no hubiera ocurrido todo esto, que se alinearan eh, los gobiernos, pues tampoco hubiéramos podido hacer mucho, porque desde claro. el principio podemos hablar, podemos tocar las cuartos podemos gritar, podemos hacer lo que sea, pero si no, no, si no nos escucha el gobernador como ocurrió en, en, en tus tiempos, y aparte a nivel federal había un gobierno... Este, pues, de otro color. De otro color. No, es que, y muchas veces importa también. A mí me llamó ¿no? toda la atención cuando... Eh, los críticos eh, dicen, no, es que María Hernández, como Jensun y muchos de los que ganaron por Morena, los pues, ganó por la, la efervescencia y el voto de, de Manuel Orador, que porque Morena está muy posicionado Yo creo que todos los alcaldes ganan de alguna manera de eso. O sea, el por ejemplo, fue presidente por, políticas que se... fue presidente por la no, coyuntura no, política no. de Juan Ignacio García Salvini. claro. No, y los gobiernos priistas por allá está Javier Novel Ordoño, ustedes tenían, tenían todavía en ese entonces este, pues la cargada del voto parista, ¿no? el control no, eso, todavía del... Había un solo líder en ese entonces, así es. se alineaban las cosas. Entonces, ¿sí? todo siempre es coyuntural. Sí, pero Yo creo que eso no se puede juzgar, no se puede juzgar. Lo que no cambia mucho es el ejercicio del poder. Sí. Exactamente. El no, definitivamente. Poder. No, y Emanuel es un presidente de... que sabe cómo usar el poder. Tiene todos los elementos y sabe usar las herramientas del poder. Sí. Pero además tiene un conocimiento amplio. profundo sí, y amplio de la de realidad. realidad. De, no, no nada más de... Yo de, creo que sí si tenemos estados, una ventaja, sí. eh, Porque nadie más que Andrés Manuel ha recorrido el sur del país. Y, y yo creo que por eso... No, 2530, justamente tiene el potencial que 200, tiene. Justamente. O sea, no solamente sí. Cancún. Ya pues, se posiciona Cancún. Pero yo creo que la noción que él tiene, del de, potencial que tiene esta zona... Eh, pues hoy digo Andrés Manuel es un apostador, yo así lo, lo, claro. lo catalogo, catalogo, es un apostador, ve que el, el norte del país tiene su potencia y que se vende muy bien, el pues es Monterrey, qué faltaba, luces. ¿no? El sur tenemos lo que muy, lo que hoy, después de la pandemia, valoramos, ¿no? Una selva, un ambiente bastante sano, que, tenemos claro. Cuando pasó la pandemia todos querían venir a, a, a esconderse a Quintana Roo, porque a mí no lo mismo esconderte en un departamento bueno, en la Ciudad claro. de México que salir a una laguna, a UCOM, sí, a, a pues, pedalear. No lo no los, no, no no sufrimos natural. tanto, ¿no? Entonces, Pero sobre todo yo pienso, Mari, que la, la sensibilidad de Andrés Manuel, su carrera profesional y pública eh, propiamente, se inicia en un centro indigenista, sí. en, en Tabasco, fue director sí, de y su contacto directo y permanente con etnias, le permite a él tener una sensibilidad diferente y entender qué era lo que pasaba, ¿no? Sí. Y necesariamente Carriopuerto siempre nos han proyectado a los indígenas como una clase que necesita que le eches la mano, que lo levantes, sí. que, que siempre estamos pidiendo ayuda. Sí necesitamos ayuda, pero también somos capaces. Tenemos potencial. Creo que has que... dicho algo muy, muy sí. cierto, Mari. Eh, durante muchos años los gobiernos no voltearon a ver al sureste mexicano. Sí. Y ahora que llega el presidente Andrés Manuel, pues viene a, hasta eh, la península de Yucatán, pero sobre todo a Quintana Roo y sobre todo a Felipe Carrillo Puerto, a sí. la zona maya, ¿no? La, la, las obras tan grandes que ya están en, en marcha, como lo es el aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, que hoy te escuché en la mañana en la radio, ¿Ah? que decías algo, algo que tiene que, que entenderse, es el aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, no es el aeropuerto de Tulum en tierra de Felipe Carrillo Puesto, amigos? de verdad. Que... No, pero eso, eso de los aeropuertos, eh, te pongo un ejemplo. Tú vas a, a Los Cabos San Lucas y el aeropuerto no está en Los Cabos. Y vas a León, Guanajuato y el aeropuerto no está en León, Guanajuato. O sea, esto es normal. Sí, luego. Claro. Vas a París y el aeropuerto no está en París, está en una comunidad fuera de París. O sea, eso es muy natural. Lo que pasa es que para nosotros es algo pues, sorpresivo, no claro. porque no, no lo consideramos, por ejemplo, el de Cancún, consideramos que está dentro de Cancún, pero el aeropuerto de Cancún no está en Cancún, está en las fuerzas la de, de Cancún, está en, en la delegación Alfredo B. Bonfil, no pero, pertenece pero, a Cancún el pero, aeropuerto. Pero en definitiva es no que se le llame aeropuerto de Felipe Carrillo. Pues es que también, ¿quién ¿no? conocía ¿no? a Tulum cuando tenemos a a Tulum. no Tenemos que el proyecto. Yo, yo, yo creo o sea, que, que tiene una diferencia eh, muy muy muy muy fuerte lo que es Carrillo Puerto, porque obviamente nosotros estamos buscando, a ver, ¿qué es lo que vende es, en el turismo a nivel internacional? Lo Maya, pues uno habla de la Riviera Maya y obviamente Cancún, mucho la de, pues, ruta si de las vas, iglesias. la ¿no? ruta de las iglesias. Y hoy el turismo ya no es el mismo que estamos buscando tener como el turismo de fiesta en Cancún, en Playa, en Turismo. No tiene que ser el Hoy play. la gente, afortunadamente, ya no son como les decía, lo de la puerta al mar, obviamente hay un proyecto que hace muchos años se viene construyendo, pero ese, ese, ese proyecto nunca había este, vaya, contemplado dos estaciones de Tren Maya, un aeropuerto internacional, y obviamente lo que nosotros necesitamos hacer es brindar ese proyecto, porque no es la misma 100 personas a la semana que van a venir como las miles de personas no, claro. que van a venir, ¿Cómo lo cuidamos? Y sería lamentable que llegaran y se fueran a Mahahual, se fueran a Tulum, se fueran a otro ¿No? lado y no se quedaran. Pero algo muy importante también es la suma de voluntades, ¿no? Sí. Eh, en principio o, o aquí de manera local, tú eh, tienes mucho interés en que se dé a conocer y que sí. sobre todo la mayoría de la gente del de municipio de Felipe Carrillo Puerto tenga ese acceso a la zona de playas, ¿no? Pero por otra parte también la importancia que reviste el apoyo que tienes de la gobernadora sí. María para que esto se lleve a cabo y sobre todo también el apoyo del de presidente Andrés Manuel, ¿no? Aunque es sí. aun en algunas partes las lagunitas, porque las vio <risa> de, de, de el, muy el, el enitos, ¿no? Pero la serie de lagunar que está aquí en Santi Chabel y laguna con todo esto, aunado a esto que tenemos aquí en la Reserva de la Biosfera de Desencanto, pues yo creo que sí. eso sí nos va a dar... De a todas la las visitas que ha hecho el presidente, ¿quién, quién ha dejado a Carlos Puerto? Pues mira, yo te quiero contar, que qué bueno que me preguntas esto, porque si, si no hubiera a lo mejor el proyecto del Tren Maya, Carrillo Puerto todavía eh, no hubiera tenido lo que hoy tiene en cinco meses, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de, de iniciar el proyecto de la gobernadora rumbo a la, a la gubernatura, eh, en una de sus agendas que me permitió este, pues tener ahí la organización, me, le metimos ahí una reunión muy importante que era con la cooperativa XIA, todavía y Román y afortunadamente nos dio el visto bueno a este proyecto que estábamos viendo en ese momento solamente era una mesa de trabajo y yo le hablé de tres cosas muy importantes para Carriño que cualquier presidente, cualquier candidato hablamos sobre eso es un hospital, es una universidad en Quintana Roo, la Ucro es este, en la puerta Mar, no obviamente todo lo demás, todos los demás servicios que, que siempre harán falta en cualquier municipio y en ese momento ella nos contactó primeramente porque se había autorizado dos hospitales este, en Quintana Roo, uno era en José María Morelos y uno en Tulum, pero eran de LIMS y pues obviamente comenzaron a llover los golpes y yo comencé también a hacer una presión sobre sobre ella, ¿no? Porque al final de cuentas en lo político que Río Cuarto aportó muchísimo a, a, al triunfo del gobierno del Estado, claro. representamos siempre eh, la izquierda simple, siempre, siempre. la izquierda <risa> es un símbolo a, de la asistencia indígena definitivamente, ¿no? yo creo que, que vaya, los que fueron presidentes municipales a través del partido oficialista sí. del, de, del PRI pues obviamente era una coyuntura diferente, Río Cuarto bueno, siempre se puso aparte. parte, sí, el Estado creo. podrá pasar este una coyuntura muy diferente, pero Carrillo Puerto es es, es es propio, es individualista, su política es local, ¿no? ¿no? Y podrá ser el gobernador de un color, como lo hemos vivido claro, siempre, pero los presidentes municipales en lo local, la gente sí. sabe votar bien por, por la gente, por la persona, no solamente por un partido. Y político. Y entonces, ¿qué ha, de, qué ha dejado Manuel a Carrillo? Un hospital, este, Jonathan. Con, con cargo a la federación. Ya, ya este año Gracias. comienzan, ya comenzaron los trabajos de los estudios ejecutivos. ¿Es de especialidades o de los Es familiares? especialidades. La primera vez que nos autorizaron a ese hospital cuando estábamos en la terquedad, la gobernadora me habló de un hospital de 250 millones de pesos, eh, cuando comenzamos la operación de estos dos hospitales que te decía, y yo le pedí que reconsiderara la situación, la llevé a una, a una visita al hospital, y, bueno, también a Flavio, con quien tuvimos la oportunidad claro, de, de, de platicar, de que, que estuvo con nosotros en la campaña, le entregamos el proyecto del, del hospital, y cuando comenzó todo este golpeteo, le comenté sobre ello, y cuando me dan la noticia de los 150 millones, más o menos era un hospital igual al que, al que, al que tenemos, tenemos. En, en dimensiones. Y reconsideraron, ¿no? A los menos de 15 días, una semana, semana y media, eh, nos habían, ella, la, la verdad... La gobernadora platicó con el presidente en la Ciudad de México, eh, me hablaron de la información, me pidieron información de población, de situaciones vulnerables, todo, y el, el presidente autorizó 607 millones de pesos. ¿no? Evidentemente, yo les vendí también la idea de que, oigan, nosotros atendemos Tulum, Tulum se va hacia Carrillo Puerto, muchas veces Bacalar, cuando no encuentra la atención, Bacalá. viene, Bacalá. A, Felipe viene a Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos viene a Felipe Carrillo Puerto. Se autoriza. La verdad, Jonathan, este proyecto, según lo habían autorizado de la administración pasada, hicimos los trámites para la donación de los terrenos, se fueron a medir, se fueron a, a ver los terrenos, está? en el mismo lugar en donde los habíamos donado. Por eso justamente se dio tan rápido. Nada no, más no, para que la auditoría sepa exactamente en qué punto de Felipe Carrillo. Bueno, esta salida a Valladolid. Tenemos un ah, puente sí, sí. a la salida a Valladolid. Pero, y viene más atrás de, de esta administración pasada. Viene más atrás esa eh, ¿La demanda. De, de, no, la, de, ah, no, la, claro. La, la, no, no la, claro. No, no, no, es claro. Es lo no, que han solicitado, claro. pero no han hecho las gestiones necesarias. Y como bien dice la presidenta, están aprovechando la comunidad. Yo, yo, yo creo cosas. mucho en voluntad, Es lo que decía. La verdad es que también. Tengo que no, me siento formada porque estoy viviendo un momento político importante en el país y todo es coyuntural, ¿no? Porque, bueno, te eh, tocó, les tocó a muchos que... Las que, circunstancias que, determinan muchas cosas. Eh, que... Los gobernadores tienen municipios consentidos, ¿no? Pasaban ah, muchas eh, veces, eh. o tenían presidentes consentidos y ahí va, y por aquí va, aunque sea menos población, pero pues son sí. de los amores del gobernador. Y ahorita nos toca este, pues un momento muy importante. Que la verdad, no sé eh, si, si estoy pecando ahí de, de hablar de una gobernadora que es del partido, pero yo en lo personal, como presidenta municipal, he recibido muchísimo apoyo de claro. este gobierno. No, no puedo decir eh, nada del gobierno federal o en contra, obviamente muchas cosas que está solucionando, como son las indemnizaciones de muchos años atrás, está que, que hoy obviamente ven, ven la oportunidad de que está el tren y poder hacer lo que hoy hacen, pero se está dando atención la verdad, yo tengo que reconocer el trabajo también de una secretaria de gobierno que a, ayer y antier estuvo en Felipe Carrillo Puerto ya hace una semana estuvo en Felipe Carrillo bueno, Puerto tenía que hacerlo porque era su obligación. Defini Eso definitivamente, sí, claro. ¿no? Pero es la obligación de todos y muy pocos vienen a, a, también a, a dar la cara, ¿no? Es, me pasa a mí, muchas veces eh, dices tienes que mandar a tu secretaria general porque es la que tiene... No, vamos, porque la gente lo que quiere ver es a su autoridad, por la que votó, vaya, ¿no? Y yo creo que si hoy estamos en estas posturas, pues en la misma situación hay que seguir dando la cara. Sí, lo que pasa es que tenemos una gobernadora que le está dando su lugar a los funcionarios que tienen que funcionar. Sí. Sí. Eh, en otras ocasiones ha habido otros exenios donde tienen secretario de gobierno que no le piden nada. más le dicen, si no haces nada, mejor. Solo, a, a, <ríe> atiéndeme, chagado. Atiéndeme ahí la oficina. Sí. Solamente eso. Y, y Mara, ¿no? Ahora si le pide a Cristina que, pues... Eh, participe, solucione a cosas para que por ejemplo este tema de, de los colonos de ayer ah, o sea, sí, sí. es un terreno que es, se vendió y creo que en tiempos de Mario Villanueva y que tiene el, una restricción, tenía una, una, una cláusula donde tenían que obligatoriamente construir en un año no se construyó y el gobierno lo dejó ahí tirado, o sea, es decir se convirtió en un conflicto entre colonos porque después lo invaden y no le dan seguimiento. Ahora ojalá ahí y, y si hay una solución pronta. El gobierno del Estado es la figura jurídica adecuada ¿Sí? como para claro. eh, demandar la nulidad o la reversión de ese contrato que se signó eh, por el invicto Julio Sánchez Reynoso en aquel entonces. De... El problema también acá es de que en cuestión de tenencia de la tierra, sobre todo para el desarrollo urbano, ha sido una un tema que todos los gobiernos anteriores han o han esquivado o no le han dado importancia sí. o no les ha caído el veinte de que es una cosa elemental contar con una certidumbre jurídica sí. de, de, de... más de claro. Claro. los apoyos sociales porque sobre ¿todo? todo, cómo acreditas sí. tu, tu posesión o tu sí, propiedad quieren, claro. sí. Sí. entonces esto y eso nosotros lo habíamos estado planteando siempre a cada rato porque los de Invicto y Movil pasaban nada más por el Paisal, cargaban gasolina y se iban. Sí, sí. ¿Por qué? Porque en la Colosio, porque en Cancún era la... Porque donde se era. le gastaba la gasolina. O porque se gastaba <ríe> la gasolina. <ríe> Pero, <ríe> ¿Qué, ¿qué es lo más difícil que has enfrentado en este corto periodo todavía de tu gobierno? Este, Bueno, ahora tengo un reto muy importante y que yo siempre hablo de eso porque creo que nunca hay que esconderlo y que nos pasa yo creo que a muchos el tema de seguridad, ¿no? Hoy nos cuentan en, hasta para el presupuesto una población que vive en Felipe Carrillo Puerto, pero de un año a la fecha no cuenta la población flotante ¿no? que estamos teniendo. Se necesita más elementos, se necesita más patrullas, se necesita más capacitación, mayor refuerzo, mayores tecnologías, porque aunque tengamos 170, 170, 180 elementos, que la gran mayoría pues, obviamente ya pasan los 40 años de edad y que también bueno son policías que han estado hace muchos años estamos dentro del mando único no ya no existe el mando único en todo el ya no estado existe, ¿no? ya no existe el mando único se lo... tenía que ratificar y no se ratificó no claro que no creo que no yo podría decirte que es una estrategia que no funcionó o sea como presidenta municipal este no lo firmé cuando entré todavía estaba claro. Carlos este no lo firmamos porque no había ningún beneficio no Ajá. más que el estado tuviera el control de la policía y al menos a mi experiencia todavía como regidora, pues no, no fue una estrategia con éxito, ¿no? O sea, no, no acabó con el... al contrario, ¿no? No hubo... no hubo apoyo, ¿no? Entonces... Sí. La invitaba a ¿no? de la autoridad del presidente. Claro, hay un francante en la en Felipe Carillo, pues? Ay, no puede decirte eso, ¿no? no porque yo creo que, que... No, no, digo, porque hay, me hay mesas de seguridad y... Ah, no, por se por supuesto, En ese claro. tipo de temas. Tienen una sí. radiografía geopolítica y de seguridad... En donde tienen muy claros en dónde están asentados los cárteles. Y supongo que es una información de, de, de no, que. No, definitivamente, a ¿no? Es un, es un eh, cambio en todo el Estado. Yo creo que en todo el país, ¿eh? Sí, todo el Eso sea, no me sorprenden en las cosas que, que están ocurriendo. Obviamente hay líneas de investigación muy importantes que cuidar. este Lo estamos viendo los carriportenses. No es algo que yo diga, no, no está ocurriendo. Por supuesto que está ocurriendo. Y cuando hay desarrollo esas cosas suceden. Pero sí. por eso es importantísimo la estrategia. Es importantísima la inversión tecnológica en Carrillo Puerto. Carrillo Puerto es el centro del Estado, es estratégico para el, el Estado, como para la delincuencia organizada. O sea, claro. no nos podemos engañar. ni, ni, no, ni y nos ahora, ahora van a más. Ahora que, yo creo que ahora sí, este, tengo la, la, la seguridad y la última semana me reuní con la gobernadora porque están planteando en Felipe Carrillo Puerto poner una base este, muy grande de seguridad pública del Estado para brindar la zona de Tulum a Felipe Carrillo Puerto. Eh, es una inversión que afortunadamente son, son los, los terrenos del Ajepro y bueno, esos temas obviamente van avanzando, ¿no? Pero pues definitivamente creo que creo una estrategia, Podríamos podemos bueno. eh, tecnología, pero si no hay estrategia o no hay coordinación, pues ni de aquí ni de allá. Pero fíjate que habría que agregarlo, yo me atrevería a agregar que hay que motivar inducir inclusive, provocar la participación ciudadana, sí. porque de ah, alguna manera, en claro. cualquier colonia de repente llega alguien y se instala no sabes quién es, vehículos raros, extraños, se sí. debe haber una estrategia de seguridad pública de los mandos, de inteligencia para Determinar cómo ubicar. Ahorita, por ejemplo, están llegando mucha gente de fuera. Sí. ¿Quién llegó? Cuarterías, ¿no? ¿Quién llegó? ¿Cómo llegó? Viene. Como el famoso conoce a tu vecino, ¿no? Así ah, ¿Es que Eso es algo muy importante. Si sí, sí, la ciudadanía en, no participó en, sí. en algunos uh -huh. lugares, se, eh, era obligatoriedad de que la persona que llegara se iba y se registraba en las oficinas del ayuntamiento. Bueno, es? yo no sé si, si en Felipe Carrillo Puerto eso exista, pero me recuerdo que Benito Juárez implementó un, ¿Sí? como regla comités vecinales, que sí. incluso eran los que tenían que participar en con, Parte de con la, la firma, firma de, de, el, del ¿eh? comité para las obras que se realizaban. No sé si aquí también funciona así. Sí, tenemos comités sí. vecinales, ¿no? Lo acaba de decir Chano. Creo que no podemos instalar 100 comités vecinales en toda la cabecera o en el municipio. Si no pero si no hay participación, eh, muchas veces nos cuesta trabajo. Fíjate que eh, tratamos las vaginas, por decir algo fácil, ¿no? Van dos, tres, que la próxima semana vuelven a salir los mismos, uh -huh. dos y tres. Este, entonces, no, yo, yo, yo, yo lo dije hoy en la radio, justamente, ¿no? Que invito a la participación ciudadana, porque ni yo voy a poder tener un policía por cada casa ni la gente va a poder eh, cubrir las necesidades básicas de su, de su hogar si no habemos una, una muy buena coordinación. Yo creo mucho en la participación ciudadana. ¿Estás ¿no? teniendo audiencias públicas? Estoy teniendo audiencias públicas ahorita con, con, con los presidentes ¿Presidente de colonias. ¿Presidente en tu comunidad? Presidente de tu comunidad. Y este, nos turnamos para que entre semana yo reciba a cada presidente de colonia. No, pero están ocurriendo cosas muy importantes. Creo que... Eh, lo vemos todos los días desde salir a tu casa ya no, te, ya no te tardas dos tres minutos para llegar hasta el palacio municipal hay tráfico hay más gente por las calles de repente te toca que ves gringos en alguna colonia escondida de Felipe Carrillo Puerto es, Laguna eh, en las lagunas <risa> muchísimos muchísimo, europeos chilenos. Ahí está, chilenos muchos europeos eh no seamos, ahorita que estuvimos en este bonito cenote que que abrieron aquí, este, en Sayap uh -huh. este cuando yo tuve la visita, pura gente europea, ¿no? O sea, hay un interés eh, de, de nuestra gente europea de venir a Felipe Carrillo Puerto, de venir a la Reserva de la Biosfera de Ciancán. Entonces, pues obviamente yo creo que, que, que sí. si hoy nos organizamos en esos comités eh, comités vecinales y comités de seguridad, porque claro, son dos de, cosas diferentes. De, de, ¿De qué sirvió la, la visita de, de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto en la FITUR? Y a, a, a actualmente, hace unos días, en la Ciudad de México, en la Feria Internacional de la Ciudad de México. Del Mira, Fíjate que en Madrid era la primera ocasión, porque tuve un año antes de que fuera yo este, para Madrid, nos, no nos habían invitado. Primeramente, porque sí, a mí no, no, no tenía nunca. invitación, ¿eh? O sea, nunca nos llegó un correo del de CPTQ, que es el que organiza estas, estos eventos. Nunca habíamos recibido invitación. Es el que acredita, ¿no? Es el que acredita, sí. ¿no? Es el que compra los stands, que compra sí, todo el caribe mexicano, que son, pues ahora es que los costos son mucho, enormes. muy altos, pero las ventajas también son enormes. Entonces, yo creo que es como una clase de inversión. En Madrid, cuando entra la gobernadora, eh, me dice, vamos, ¿no? De hecho, yo no iba a ir, me dice en un evento, pero ¿por qué no vas? Si estoy llevando a, a todas estas chicas, yo estoy lleno, <risa> ¿por qué no vas? Y, es, y dije, bueno, faltaban tres días, ¿eh? Y, eh, y pueden corroborar ahí, ¿eh? porque ahí sí me tocó ahí a poner eh, de mi recurso y dije, pues voy a ir, no voy a ir, vamos a ver qué hay. La gobernadora, cuando yo llego a, a, a Madrid, nos hace una presentación, bueno, yo creo que si de alguien habló mucho fue de Ispichil, tremendamente. Eh, ayer tuve la premiación de las artesanas del 2023 y yo le preguntaba a una de ellas, que es artesana, en uno en una de, de los talleres, me dice, de verdad te lo agradezco, y dice, porque nunca hemos vendido tanto, ahorita todo el mundo, hasta los políticos, ¿eh? por hacer sí. política también vienen a Ispichil y a verla y pero está bien, entonces dejen el dinerito. ¿sí? Puso, que nos usen como quieran, pero que dejen su dinero. Como cuando Luis pozo de mora la guayabera, ¿no? Ándale. Todo el mundo, y Yucatán, pues se fue sí. posicionando no, sí, porque sí, era, sí. era una vestimenta típica, tradicional, y que además lo ponía de jefe. No, sí. Todo el mundo lo El aeropuerto, porque... la verdad, sí nos ha dado. Algo que se reconoció en Madrid fue este nuevo aeropuerto. Obviamente hay mucho interés por llegar a, a, a Tulum y ver eh, qué tan cercano es el aeropuerto. De, yo, yo, yo no me pongo celosa por Tulum, al contrario, Tulum nos tiene que servir también de gancho. A ver, tú estás viendo para acá, ah, pero también tenemos esto para ti. Tiene que haber una buena coordinación y una buena amistad política con el presidente de Tulum y de Felipe Carrillo Cuento. Hay que no podemos romper, pero para? es de que hay un vínculo de hermandad indígena. Tulum no deja no, de además, ser indígena. Además, aunque, victoria, aunque ¿no? lo reconozca como reporte de Tulum, los beneficios económicos van a ser para Felipe Carrillo Puerto, porque supongo que el sindicato de taxistas va a ser el de Felipe Carrillo Puerto, supongo que los, los impuestos que se cobren, eh, no, la el parte de que, que le corresponde, un corresponde un al territorio municipal, no, o sea, así a ser. No, no, ah, no, así debe ser. Yo te voy a decir algo. De que Todos los ¿Sí, embargo ya llegaron de otras partes ya a querer instalarse para que ellos presten los servicios y no sean Pero de todas maneras los, los impuestos no tienen que recaer en el, en el ayuntamiento. Ah, no, definitivamente ¿No? El, tema, el tema de tierra, el proceso su de suelo todo lo que claro. nosotros pudimos. Obviamente nosotros hicimos de ellos también estrategia, ¿no? Una por otra. O sea, si estamos nosotros dando los permisos y todo, este, pues, ¿de qué manera nos iban a ayudar? Ahí entraron las negociaciones también con chumpón que tiene una inversión este, bastante fuerte en obra pública. Sí. Pero no me dejará mentir mi, eh, mi regidor ahí, Hugo Flores, que había una estrategia también no. de, de... Felipe Carrillo Cuarto estaba, estaba por aquí. Para, salúdalo. <risa> Hay una estrategia ahí de tener el aeropuerto y que tenga una salida directa a Tulum. Eh, con elegido obviamente eh, nos pusimos recios para que obligatoriamente al menos el aeropuerto y su salida los obligara a pasar a Mujil. Claro, salida formal. ¿no? Claro. La que sea la salida formal. Obviamente a los que quieran ir a Tulum. Los tienen que pasar sobre claro, Mujil claro. Eso fue un primer, una primera batalla que se tuvo Y que afortunadamente se logró Y que obviamente ahí decían los Decidatarios, oye pues esto, ayúdanos no claro. y, y se logró Y obviamente hoy vemos mucho más Tráfico en Muggir, no o sea Desde los trabajos este La gente que está trabajando en el Tren Maya Bueno o malo, prefiere venir A rentar a Carrillo que rentar En Tulum, pues los costos oh, que tiene Entonces hombre, prefieren hombre. los 40 minutos A Felipe Carrillo Cuarto que buscar un cuartito en Tuluque. Pues sí. Y ya es que van sí. saturados o sea, en ese... No, ya, ya, ya. Tengo que hablar de todo, ¿no? De este, en, en el Estado, en Quintana Roo, nos quedamos eh, con la incertidumbre <risa> de cómo terminó el conflicto con los ejidatarios antes de que te fueras a la FITUR. ¿Cuál es? Con el, cuál es, cuál es, con el ejido, ¿cómo se llama? El este? tuvo, con el bloqueo, ah, el bloqueo que hubo. ¿dónde? Ah, cuando fui al tianguis. Antes de ir al tianguis. Eso es un conflicto de más de 50 años, ¿no? Que obviamente... Se firmar un documento. Ya, para se, se, se, se hicieron compromisos también en el municipio. Nosotros, aunque no teníamos que ver, pero la verdad también con de que esto de fe, se, de fe, se destrabara, sí. tenemos compromisos con ellos que hemos ido, en lo personal, en el municipio, ha ido atendiendo a lo largo de los tiempos que han ellos estado este, buscando con asistencia esta, esta solución fue pues, Cristina a destrabar personalmente el tema y bueno hicimos y ¿Y sigo... tu relación política y social con ellos quedó bien no con la verdad es, hoy estuve con ellos con con, con Ishmael, no bien. sin ningún problema la verdad es de que tanto con el comis como con el alcalde pues tenemos una buena relación y y y en el municipio estado no obviamente cuando hay un tema federal como son indemnizaciones pues la autoridad más cercana ubica a ¿no? una secretaria de gobierno o una gobernadora, como está ocurriendo claro. ahorita en, en el Estado, y pues ahí le tienen que entrar, aunque no le sea de su competencia, pues obviamente, hay más vara alta con una gobernadora sí. que pues la misma presidenta, sí, con la verdad, una organización. Que Cualquier problema que se da en una comunidad, en una localidad, su primera autoridad respondiente es la presidenta. presidenta. Sí, claro. sí. Porque pues es la que está cerca, es la que veo diarios, aunque sí. el consagrar sí ¿Qué, ¿Qué cosa? Sí cobraban ellos en el ayuntamiento. A ah, ver, tú, ¿tú dices de, por el tema de, Yalchen? ¿Y de Yalchen? Le... Andale, Mira, los delegados este, fueron electos mañosamente. No, nosotros no elegimos, eso. o sea, no tendrían ni los delegados por qué usar las instalaciones de la delegación, porque ellos fueron electos a través de Tulum. Entonces, ya después de toda la investigación que nosotros fuimos haciendo... ¿Tulum eligió a los delegados? Tulum eligió a los delegados. Pero, Entonces, pero fue antes de que, de que pasaran a ser... Hacer... Normalmente territorio sí, de Carrillo, ¿no? De Felipe Carrillo. Siempre, o sea, siempre no. ha sido de los dos prácticamente. No. ¿no? La legalmente de, la legalmente, realidad realidad. Nunca han sido de, de, de Tulum. La realidad Así es, es de que nunca han sido de Tulum. Nunca sí, han sido de Felipe Carrillo. Que sería importante también saber cómo que Tulum poder otorgar un recurso en un municipio que no es el de él. ellos por sesión de cabildo este sus comunidades y de ahí de pero final, están desviando recursos públicos de acuerdo a la ley, ley de los municipios no de su jurisdicción ¿Eh? no se puede en el ámbito territorial de puerto ¿no? les da recursos a ellos también sí nosotros estamos terminando calles ahorita y, y, para... ¿Y, por, y por qué no nombras delegados o bueno, liberal. ellos fueron siempre, creo que hasta en las elecciones de cuando eras presidente sí. se elegían a través de Tulum, ¿no? Obviamente eh, los servicios, la realidad es de que sí, yo no tengo, yo tengo que reconocer que Tulum también siempre les ha puesto. O sea, sí. sería mentir decir que Tulum no. Cuando todavía existía en paz descanse, señor Marciano, Marciano pues ya era un poquito más tensa la, la situación. Sí, porque es, duro, ¿eh, sí, no? Cuando yo no acepto, obviamente, que, que eso suceda. Eh, mi, mi, mi petición fue con el gobierno del Estado de que no era razón de ser el, el hecho que estén en, en Tulum o en Felipe Carrillo Puerto, que lo que ellos necesitaban fue la atención. Y afortunadamente ahorita con Diego ya tenemos un muy buen acuerdo que él le mete, que yo le meto en Carrillo Puerto, que claro. nos dejemos de, ese, de esa... Pero viene ¿no? de la administración pasada, ¿no? No, de la administración ay, pasada hubo acuerdos que ay, ya incluso... Ay, este se iban a asignar convenios con la Secretaría General la Secretaría General de Tulum. El pueblo lo que quería era que fueran de Tulum, que sean reconocidos Ellos, como gente de Tulum. ¿Eh? Ellos querían esa situación, ¿no? Pero, bueno, pero, los, pero yo no te voy a decir algo. Sencillo. Tuve la oportunidad de ir antes de todo esto a Yalchen y a San Silverio, ambas comunidades. Eh, yo de manera personal. Y eh, no quise solamente convocar al delegado. Llevamos a la comunidad y voceamos a todos y en una encuesta, vaya rápida de alzar la mano, les dije, bueno, ¿quieren los beneficios o no los quieren? porque el delegado dice que no lo quieren y que si no yo me vaya, no, si sí lo queremos es que no, no, no nos claro, importa que, de dónde, pero que nos eh, atiendan eh, eh. nos sí, exigencia lo, lo, lo que querían el, el delegado era que firmase un documento para que ah esa fue una segunda reunión, porque la segunda reunión que yo asisto, yo ya tenía yo fui, porque las maquinarias estaban bajando y ellos querían bloquearme las maquinarias entonces, bueno, pero también el video no está muy completo, porque empezaron las agresiones con otras personas y obviamente yo les dije, oigan, yo no voy a ir a la, no tengo la obligación de ir a la delegación, estoy en el centro del pueblo, aquí está el pueblo, vamos a platicar entre nosotros, ¿no? Si el pueblo no lo quiere, que me lo digan y ya me llevo a las maquinarias. Pero si no, pues obviamente, este hagan o sea, de caso a la gente, a la mayoría de la gente y la gente obviamente me dijo no, nosotros queremos las calles y si el delegado está en esa posición pues que vaya, que... Oye, ¿dónde sacas ese carácter? Ay, pues... <risa> no, <feliz>. yo, pero <risa> no, pero pues es que me han pasado muchas cosas ¿no? es cierto, pero pues es también parte de una nueva generación política, ¿no? Eh, me ha tocado eh, estar desde muy chiquita, fui de las más jóvenes del partido Anaí creo que tiene un año más que más que yo. Que somos bien chiquitas. Cuando Mara iba a ser primera vez eh, candidata a, a, a gobernadora en el 2016. A y, y, y sucede, ¿no? Acuérdate que el gobernador ya le había fichado. Y fue cuando la, la pasan a temas con sus familias. Y ella misma se baja. Y este, y bueno, comienzan lo que comenzó. Pero pues yo era una de ellas. La verdad es que Mara era para mí... Este, me jalaba para todos lados, ¿no? Y desde hace muchos años que he logrado coincidir políticamente con ella, con el señor Rafael Marín Mollinedo, que es un tipazo, es un referente en el estado político muy importante para nosotros, los morenistas. Entonces, venimos y todo de. El de ahorita. Ahora, nada más y nada menos, también encargado del istmo de Tehuantepec. sea sí. uh, este, es un gran señor y, y, y yo creo que Mara también hasta este momento corresponde a los intereses de, del movimiento. ¿no? ¿No? Mari, en el aspecto de proyectos productivos, uh -huh. la gobernadora Mara Lezama habla de una agencia de seguridad alimentaria. Uh -huh. Esto desde luego tenemos que, eh, yo considero, reactivar. La situación del campo, ¿no? La solución sí. del campo. En el caso de Felipe Carrillo Puerto, ¿tienes alguna eh, estrategia precisamente para la zona eh, de mecanizados, como lo que es de Emiliano Zapata de y la zona pedregosa de este lado, hacia los chunes, tirosucos? Entregamos un proyecto de caminos a la cosecha, en, con la Secretaría de Obras Públicas, que se está por a, anunciar, entiendo yo ya... Eh, hicimos nosotros un, un recorrido cuando el tren, en los 20 compromisos que hizo el gobierno federal, nos solicitaron hacer un levantamiento, pero no solamente eso, también la inversión en pozos que solicitan sí. este, en, las, en las zonas eh, de agricultores, de ganaderos, eh, entiendo que a eso le va a eh, aportar o, o invertir este, este gobierno del Estado. Hoy también los comisarios ejidales... Eh, ya es parte de, de, de la ley que ellos reciban sus apoyos, era una solicitud de ellos que pues creo que se les dejaron debiendo en la administración pasada, pero sí, yo creo que este, definitivamente le hace falta, y no va a alcanzar este primer año de eh, no, inversión no. no va a alcanzar para atender toda la necesidad que tiene el campo pero también yo creo que contribuye mucho el programa Sembrando Vida ¿no? que si eso no hubiera sucedido eh, pues los, los campos estaban abandonados, se les pagaban, claro. eh, yo siempre se lo digo a los campesinos, te pagaban por estar en tomata y el campo no producía. Y ahora hay una obligación de que eso suceda, ¿no? Sí, eh, eh, sembrando vida un proyecto del gobierno federal que consideras tú que pueda ser importante eh, signar un convenio con el gobierno federal y en específico con Sembrando Vida para ayudar a sus productores que valga lo que están produciendo se les pueda encaminar hacia la comercialización para que represente un beneficio aparte de lo que le da el gobierno federal de tener la... dónde vender y el comercializar el producto. sus productos no no pero pues bueno primeramente el tren tiene también esa oportunidad sí, no de va a tener su su su, de carga para... su, camión, su parte de carga para que puedan distribuirlo pero sí este entiendo que también eh, la que tiene el proyecto de inversión. Este, de Nosotros tenemos okay. una aquí que quisimos consolidar con el ejido de Felipe Carrillo Puerto. Eh, con el terreno que ahí tenemos en la expomaya, que es del para de eh, la el... Luis. Eh, pues, no lo quiero decir porque le es una bronca. No lo sí quiero decir porque bueno, le es una bronca. No, porque verdad, lo es, claro. ¿Cómo que está tu con esto? porque... Bueno, también te tocó esa bronca, ¿no? Sí, pero si bien recuerdan, y de verdad, amigos, que esa parte, ese polígono, es precisamente ocupada en, en primero sí. el lugar por eh, la milicia. ¿no? Los sí. militares son los que eh, la ocupan desde hace muchísimo tiempo. Sí. En la época del presidente Carlos Anidas de Gortari, cuando Ponciano era tesorero del ayuntamiento con el Adyuk Chan, es precisamente que la ciudadanía reclama el espacio sí. ¿sí? y eh, es, esa misma noche eh, los militares salen del espacio pero viene la Coret también, también viene la y expropia los polígonos y, y esa, esa parte está dentro de los polígonos expropiados e indemnizados a, a, a los seguidatarios o sea no sé que no le gusta mucho a Chávez, pero, <risa> pero, pero, sí. y por aquí también a, a huevo ¿no? no le gusta mucho yo tengo otros datos tengo no se ha expropiado hubo indemnización pues Aquí el maridólogo también, de, de, como giratario va a defender la causa, ¿no? Pero yo creo que ese espacio debe ser utilizado para la por población. Felipe Carrillo Puerto, claro, los ciudadanos sí, de Felipe Carrillo Puerto. Sí, sí, Puerto. Sí, la ahí se planteaba el vida. centro, verdad, un centro distribución. de respeto para. Una central de abastos. Con Estaba planteando ahí, este, luego también planteamos la idea de que el mercado pudiéramos este, ubicarlo. Eh, el hospital no cubría. Eh, perdón. ¿No crees que sería bueno preguntarle a la ciudadanía ¿no? sí, qué uso se le pudiera dar mejor a ese, a ese espacio, sí. lo que conocemos como la Expo, Maya, ¿no? la Expo Maya? Sí, también el proyecto de la rehabilitación de la Expo Maya, que es importantísimo. Aparte, de, todos los días tenemos cientos de personas claro. que están presentes ahí, los hoteleros que cargan y descargan. Pero es un estacionamiento. Es un estacionamiento de, ¿En de Entonces de otros, se, de... se proyectó un parador no, turístico. Fue con Javier, ¿no? Que se hizo ¿Sí? mañana. ¿Sí? ¿Verdad sí. que sí? Marcelo Jiménez fue bueno. el. Marcelo. Sí, tenía, tenía un fue con de... inversión municipal. Inversión municipal, toda la obra de rehabilitación de nadie y federal. Ah, ah, bien está bien. Eso es eso, eso comercial o sea, <risa> ya Ya hecho eso comercial. Ya <risa> tiroso. No, no, no. no, sí, de verdad, yo creo que eh, es muy importante la opinión de la ciudadanía para este, que ellos nos digan, bueno, o tengan más la que consulta pública. Lo que sí vamos un... sí a hacer, y, y eh, el parque principal está ya bastante deteriorado, queremos también hacer una inversión sobre ello, ¿por qué? Porque pocos conocen el centro de Carrillo Puerto, de hecho, parte de mi familia dice cruzas, no sabes si Carrillo tiene un parque, no sabes si llegas, está oscuro, está extendido, también tiene muchísimos años. ¿Quién fue el último que lo remodeló? Eh, Pedro Cruz. Uf. Pedro Cruz ¿cuántos años tiene Pedro Cruz? 15 años. Y Paoli le metió algunas Como 20 años. Yo sí creo que Carrillo, la cabecera es la carta de presentación. Aquí va a estar la estación. Desde aquí vamos a tener la puerta al mar para entrar. El edificio del Palacio Municipal, ¿no? El plan está muy deteriorado. No, es Espantan la parte ¿Por qué se gasta el dinero en todo Palacio Municipal? Pero no es importante. Es la seguridad. Bueno, pregúntenle al área de regidores que... La gente siempre está ahí, los que van a solicitar cosas, visitar, los que, bueno, se nos anda desfondando el techo. Ay, es, es tapar el ojo al macho, porque aunque repares un ratito. Y, lo, y los programas sociales que, que implementó la Federación, que va a implementar el Estado, ¿le, le va a ayudar a, a la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto a poder de alguna forma soslayar toda esa demanda de gestión social? Que, pues obviamente no, no alcanza el recurso para no. el, el municipal digo, no mira para, definitivamente para... Para... aunque eh, nos ha servido muchísimo el apoyo de los adultos mayores, las becas eh, sí vemos más chavos estudiando sí. a lo que pasó en la pandemia con un número de, sí, de, claro. de, de resta vaya en, en, en, en chavos inscritos en un tecnológico en una normal, obviamente hoy es, no es solamente toma tu beca ¿no? sino de verdad ve y estudia porque aunque repruebes pues no no vas a tener la oportunidad. Sí tenemos mayor afluencia de estudiantes, pero pues nosotros como municipio tenemos otras cosas que atender. Eh, el tren, eh, las indemnizaciones, también dejaron cosas, algunos números negativos, por ejemplo, la violencia en contra de la mujer, aquellos que no había la cultura de la inversión y que recibieron una indemnización y que el alcohol estuvo presente. Pues muchas de las mujeres también padecieron esos, esos temas. La mayor... Eh, vaya, el mayor problema que tenemos en Felipe Carrillo Puerto sigue siendo el machismo, y hoy me ha, siempre hablo de este, de este tema, porque vaya a veces lo, lo, lo naturaliza la gente de nuestra, de nuestra zona, ¿no? con tal de, de, de que la señora, perdón, de que el señor se quede en su casa, de que los chavos, los niños sigan estudiando, seguimos es, eh, manteniendo al marido que nos golpea todos los días. Esa es la mayor inseguridad que vivimos claro. en esta zona, y estoy segura que en las zonas indígenas de Quintana Roo lo están padeciendo, porque este, vaya, el que recibió una indemnización, hoy tiene un carro nuevo, hubo un choque después de haber tomado, porque se accidentaron. Fallecidos. Fallecidos. Sí, sí este, cuando, cuando él, él entró el dinero de esas adquisiciones la... es, es, financieras. Se desbordaron en, en gastos y, y eso es lo que dices, ¿no desestabilizó un poco socialmente la integración familiar? No, definitivamente sí. Ahorita eh, nos metimos a, a un tema muy, muy, muy muy delicado, que es los chicos, los, los niños de las primarias, instalamos buzones eh, para que ellos puedan hacer sus denuncias de bullying o si tenían eh, tienen algún tema con algún... Eh, Maestro, maestra, y la verdad es que nos llevamos sorpresas bastante, bastante delicadas, ¿no? ¿Quién escucha a un niño? quién se importa ¿A quién le importa escuchar a un niño que te dice, me están pegando en mi casa, me están hay violación, hay, hay o sea, temas bastante delicados que no se lo dicen a su maestro, que no se lo dicen claro. a su maestra? Es, eh, es mejor tener un secreto con un buzón y que no sepa, pero están pidiendo auxilio. En el cabildo Infantil, que a veces lo hacemos de manera protocolaria, porque este, recibimos bastante esas denuncias y gracias a eso nace este, esta iniciativa de los buzones, que han funcionado bastante. También reforzar al DIF, porque necesitamos claro. muchísimos psicólogos y luego te das cuenta que, que, que vaya, ¿dónde hay psicólogos en Carrillo? ¿Dónde están los...? Ya muchos están trabajando en el Tren Maya, ¿no? Aunque... <risa> estamos padeciendo de todo, de mano de obra en Carrillo, Puerto que eso es bueno, también, o sea, hay oportunidad de trabajo pero los locales a veces estamos padeciendo de que los precios de, de la mano de obra han sí. aumentado ¿No? ¿Y, de y, y de te ha alcanzado también? ahorita el tiempo y los recursos para cumplir todos los compromisos de campaña? No, el presupuesto en Carrillo sigue siendo mínimo ¿no? O sea, tenemos 88 comunidades no es lo mismo dejar un apoyo en, en Puerto Morelos que tiene cerca a una comunidad como León Vicario o, o, o Cozumel, que el traslado pues es, es mínimo, claro. a que tú tengas un presupuesto que tengas que llevar un apoyo, muy bueno, todavía la gasolina está un poquito elevada, pero llegues a una comunidad de Yalchen que está a dos horas, regresar, este, yo creo que, que, que no es suficiente todavía, pero pues, bueno, es, es es gradual, ¿no? Somos y aparte, el municipio más grande, somos, somos el, el municipio territorialmente más grande en el estado. Este, tenemos mayor población que, que, que Tulum, sí, sí, que claro. Bajalar que en José María Morelos, en lugares importantes que Cozumel, que es las mujeres, y nuestro presupuesto pues, no se compara en lo absoluto. Hay Mari allá es en donde debes de diseñar estrategias, porque además la sensibilidad del presidente hacia el, los temas indígenas es probado en, desde que sí. él llega a la presidencia, su interés. ¿sí? Entonces, Carriopuerto no se le ha dado esa dimensión o sea, se ha descuidado eso y, y el tema indígena no se ha puesto en la mesa para, para condicionar muchas cosas el presidente tiene abierto el, el cajón de la lana para el apoyo a estas comunidades de todo el país sí. pero si no hay una demanda y si no hay una proyección estratégica de lo que se quiere y cómo se quiere pues es, no va a llegar entonces ahí sí es de donde yo creo que debes de poner especial atención. Lo que decías hace un rato, lo del el parque, sí es cierto, es muy importante, pero yo he insistido siempre de que Carriopuerto merece accesos, que uh -huh. tú sientas que cuando estás entrando en Carriopuerto estás entrando en un lugar, aquí era la ciudad sagrada, ¿no? era el, el, es el último baluarte de la resistencia indígena, sí. la entrada a, de, a que va a Mérida, a la que va que sean entradas que claro, se impacten que se sientan que están entrando eso, eh, Mari, creo que tienes un proyecto de la ampliación de las avenidas Lázaro Cárdenas sí, en también. esta parte, la de Valladolid metimos el proyecto tiene 300 festivales? que vas a entrar a un lugar especial sí. en un lugar que tiene pues simbolismo este, en la primera impresión sí. siempre es la que cuenta, ¿no? Claro, podrás claro, luego claro, ver una calle bonita un parque bonito pero pues desde que sí. llegaste. No y, lo y ahorita creo y que no es entras. el momento porque la gente también se va cerrando. Ahorita todavía hay espacios federales considerados, pero la gente empieza a meterse eh, un metro, dos metros. Y al rato pero ya dicen, ¿no? para quitarles. Podemos sí. usar un presupuesto participativo, por ejemplo. Decir, bueno, la, entramos al parque, le entramos a las cuatro entradas ¿no? Y diseñar una ah, buena... así ah, es. Eso sería muy... Todo, muchas veces también nos sucede, porque años atrás las reglas de operación no eran tan estrictas como lo son hoy, ¿no? Hoy nos obligan también a que la inversión en, este, en obra complementaria, en obra directa, tenga buenas proporciones, o sea, eh, también se ha ido modificando en qué puedes gastar, en qué no puedes gastar. Sí, eso, las o sea, leyes de transparencia bien. que son muy importantes, porque también te dices grave, por aquí no me puedo ir, ¿no? Y también lo cuidan. ¿no? Sí, eso es, es pero, entendible, pero hacer un presupuesto participativo, efectivamente, o, o este, propuestas en obra pública, de decir, como yo le he dicho con los presidentes de Colonia, yo sé que te falta tu calle, yo sé que te falta eso, ¿qué te urge más? Vamos a entenderlo, o vamos a dividirlo. Te ayudo con esto, si son 5 millones, por ejemplo, le ponemos dos a esto, le ponemos una a una a y vamos avanzando. Muchas veces no se comprende esa situación, Es muy difícil satisfacer todas las necesidades Pero es necesario decirle a la gente, ¿no? Sí, ya estamos en la recta final de la entrevista. A mí sí me gustaría que podamos hablar de la reelección.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 Muchos de los que desde que nace la reelección, yo creo que también nos ponemos malas pilas, ¿eh? Porque si tienes un proyecto de la reelección, como que, bueno, no a todos, ¿verdad? Porque sí, todavía así, la elección pasada, decir, todavía la pasada ya existía la reelección. Claro, pero, obliga, obliga a hacer las No, cosas claro, mejor, ¿no? claro, yo creo que pero, sí. Eso, eso creo que Chaimel no <ríe> Yo creo que sí lo pensó cuando no le el tiempo. No, no, él pensó... por supuesto que estaba en la cabeza, ¿no? Desde... ¿no? él pensó que podía seguir gobernando como siempre, gobernando de manera autoritaria, ¿no? Sí, yo creo que, que el pecado de muchos pudiera ser que, pues como tenemos tres años, al último le metemos toda la gasolina... Y eso es una. Y dijo: Seguro se me... Carlos me va a dejar otra vez. Yo creo que eso fue. Yo creo que eso fue. Sí. No, definitivamente, ¿no? Yo sé Pero en que... política las circunstancias cuentan mucho. Y él no tomó en cuenta la pandemia y que desarmó todo. Las circunstancias uh -huh. ahorita, lo, como yo lo veo, claro. te favorecen. ¿Sí? Vas a llegar así al final. No lo sabemos. Por eso le preguntaba. La ¿Ah? gobernadora, con sí. marco. Por, por eso le preguntaba. Pero todavía es temprano, ¿no? Pero... no, no, no porque, porque Pero todo puede cambiar en un momento, estás, para bien o para estás mal. Estás básicamente a la mitad de tu gobierno. Sí. Y, y es justamente a la mitad de tu gobierno cuando empieza la cuenta regresiva. Sí. Y en la cuenta regresiva es cuando tú tienes que tener el pulso bien Mañana claro. comienza la cuenta regresiva, es, ya, ya comienza ya la, la segunda etapa. Sí. Así es pasado de, mañana. Tus fortalezas. ¿no? Ya sí. prácticamente. Eh, y, fortalezas y si es importante que, que tengas bien claro qué, qué, qué, qué el sector de la población o, o qué cantidad de sector de la población eh, te favorece. Es decir, dice, bien, para su juventud, para sus ánimos, para la circunstancia, y para los pocos recursos que hay, ha cumplido. ¿Y qué otra gente no entiende eso? Y dice, no, Mari no me cumplió... Este, Mari eh, ha gastado dinero en otras cosas, sí. etcétera, etcétera. Sí, yo creo que también la manera en la que el gasto se, se ha dado, también eh, la diferencia de las circunstancias, hoy por ejemplo donde va a haber una estación, donde va a haber un aeropuerto, hay una, un detonante muy importante muy Mujil, que claro. muy pocos volvíamos a ver Mujil, invertirle muy Mujil o, o en la ruta de los chunes, y hoy pues ese proyecto también nos, nos, nos, nos dice, oye, tienes que meterle ahí... Tienes que meterle a un PDU que, que A un PTO Ahorita ya un plan de medio ambiente Dis, Disculpa que te interrumpa ¿Tú consideras que esos proyectos Como el Tren Maya y el aeropuerto Son suficientes para ayudar A que la gente comprenda Que sí has hecho tu trabajo No, no podemos colgarnos de eso ¿eh? yo, yo, yo creo que eh, el tren iba a pasar Este que hoyo no está de presidente Municipal claro. Eso también hay que, hay que decirlo Que las obras iban a estar Pero que también creo firmemente en que no se hubiera podido dar un hospital si nosotros no hubiéramos dicho, ¿sabes qué, gobernadora? Está padrísimo tu proyecto, claro. pero, ¿y cómo atendemos a la gente que pueda accidentarse aquí? ¿Y cómo hacemos para que... Para ¿Cómo que, argumentar? ¿cómo, ¿Cómo atendemos a la gente que vive aquí y que, no puede, que sigue yendo a la universidad, a, a Chetumal? ¿Qué hacemos con...? Yo creo que eso, eso abrió una pauta muy importante para que voltearan a ver a los presidentes municipales donde van a estar las estaciones de tren, a ver, ¿quién se pone las pilas no Porque al menos yo en cinco, claro. en cinco meses hemos podido decir, eso es lo que le falta a Carrillo Puerto, y se han podido cumplir esto. El, el, el, la última vez que yo vi a, a, al gobernador Carlos Joaquín, este fue aquí en Carrillo Puerto, visitamos el terreno del hospital, nos ayudaron los regidores a hacer la donación, y nos dijeron, va a comenzar, eso fue en los primeros meses de mi gobierno, va a comenzar el proyecto del hospital y pues nomás no, o hasta claro. yo lo hice público, sí, no porque... de decirlo hoy, pero yo también fui la que dije ay sí, ya está, porque, sí, porque te lo dice un gobernador, o sea, nomás más, claro. no, nadie va la, la inseguridad definitivamente no se te puede atañir toda la responsabilidad, porque sabemos perfectamente cómo se usó las, la, los, este, el aparato de seguridad pública en el sexenio mm. pasado, y, y yo en lo particular sí lo comprendo, no es muy complicado que te puedan... La respuesta, pero las calles pavimentadas, sí. este, los servicios básicos de la población, sí se ha cumplido. Sí, teníamos eso. un problema muy grave, por ejemplo, en la basura, ¿no? Por ejemplo, el alumbrado público. Todos los alumbrados, todas las lámparas que se han dado, que se han restablecido, han sido con recursos propios. Jamás hubiéramos tenido la oportunidad no. de decir, hoy voy a comprar eh, 200 mil pesos en, en, en lámparas porque tengo guardadito ahí, ¿no? O sea, siempre, muchas veces lo pones en el, en el sí. presupuesto, en obra, sí. en obra. O sea, nosotros dijimos, bueno, vamos a meterle directo a obra y lo que nosotros vayamos teniendo, renté tres camiones de basura, que, que, claro. que re, seguimos haciendo muchísima inversión con recursos propios. Y, y, y la verdad, este Jonathan, muchas veces nos, nos falta hablar de eso, ¿no? Estamos tan distraídos en, en estar en este evento, en, en, en atender eso, en atender esto pero también allá afuera necesitan escuchar todo lo que estamos haciendo. Claro, ¿no? ¿no? por supuesto, el la centro de bienestar, es fundamental. El Centro de Bienestar Animal ha sido un proyecto muy importante para mi gobierno, porque evidentemente todos estamos tratando de ayudar a los que hablan, a los que pueden decir, oye, ayúdame aquí, pero allá abajo también teníamos un problema que, que es importante. Digo yo que soy amante de, de, de los animales, construimos este, este edificio que era la cárcel y que nos está usando, oye hay un problema muy importante que está y que también tiene que ver con salud pública. Claro. ¿no? Vamos a atenderlo y hoy se desaparece un perro y dicen que está en mi casa o está en el, en el centro de bienestar, pero pues es, eh, yo creo que también eh, es parte de ir haciéndonos más humanos. ¿no? Claro. Hoy cuidan más a sus perros porque ya vamos a comenzar con las multas. Y eso también habla de la sensibilidad, nos Se ayuda a ser más sensibles como claro. como Yo no mencionó algo muy importante, la comunicación social. Sí. Eh, escucho por primera ocasión eh, la inversión que tienes para eh, el hospital, la, la inversión sí. que está considerada para el hospital. ¿no? 600, en eso iba a ser. Eran 250 millones, pero ahora ¿cuánta, ¿cuánta gente, gente lo sabe? Sí. Pues Imagínate, nosotros no, siempre que... de metiches y, por ahí. Y es que hay que saber decirlo. Ah, te lo puedes decir. Pero y se tiene que permear, no lo voy a dedicar más tiempo a mi, a, mí, a las entrevistas, permear. de verdad, porque pocas veces, yo de verdad, muy pocas veces he tenido una mesa, creo que es la primera o la segunda vez que tengo una mesa de diálogo desde que soy presidente casa, municipal. Además, muchas gracias. O dar una entrevista, obviamente sales de un evento, ¿no? Al contrario. Este, pero nos ves, nos distraemos en, en, en muchas cosas, ¿no? Vale. Yo tengo, este, digo, soy bastante este, activa. Eh, y, y, y eso nos falta, entendernos un ratito y decirle a la gente, mira, o sea, porque de repente, oye, ahí está el bache, una vez me tocó y te voy a decir, a recorrido recorrido su presidente en tu comunidad, llegué a visitar un quiso firme que hicimos, y le entrando, y yo le dije al señor, ¿cómo está? Yo feliz, ¿no? Yo pensaba que el señor me iba a recibir feliz. Y le dije, ¿cómo está? Estaba en su maca y me dijo, pues muy, muy, muy triste, no me cumpliste. ¿Por qué? ¿No me diste mi palangana? Lo fui a solicitar. Oye, pero te di, te autoricé tu piso firme. Sí, pero no me ayudaste con mi palangana. ¿No? Entonces, esas cosas también hay que, hay que saber. dijo, dijo, híjole. Sí, claro. ¿Y sí, dónde? Nos ¿dónde, sí. bueno, no pasa muchas veces. ¿no? hoy entrevistamos a la líder de los jubilados, de listo, la maestra Rosario que, que, dice que le prometiste en campaña este, impermeabilizar la, el, el, el <risa> la <risa> cocina de, de, de sus jubilados. jubilados y que no, hasta ahorita no se ha hecho. Y ¿no? ni era todo el techo, dice Chávez. Pero no hay, así, por nada más. <risa> Yo, ah, pero eso, es todos los cuidados. Yo, yo todo. Eso es muy importante, Mari. De son verdad, detalles. Eh, y, y, y yo ¿Y la pregunta que te iba a hacer. Eh, Rosario Rosario. Rosario, ah, Rosario Santana. Y yo, y yo te iba a preguntar precisamente, ahora que tienes ese, ese programa de presidente en tu comunidad y que andas, andas, andas, seguramente vas a hacer muchos compromisos o estás haciendo muchos compromisos. Eh, sí. Tienes una persona este sí. destinada a dar seguimiento sí. a esos compromisos la Secretaría Técnica es la que está a cargo del programa y cuando pasamos a una comunidad o cinco comunidades que normalmente visitamos, tiene que ver un recorrido, hacemos reuniones también para ver cuáles atendieron, cuáles no porque si no de nada ¿sí? ¿te ayudan los regidores? ¿sí? sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Te ayudan <ríe> los regidores, ¿no? tengo regidor sí. que si sí va a todos mis años yo, yo solamente veo a Hugo <risa> <risa> no, sí porque efectivamente como presidente, tú haces un compromiso y lo haces a veces eh, espontáneamente, pero claro. si no hay alguien que registre. Bueno, ese las comisiones, por ejemplo. No, contrata y si no hay un no que... <risas> o un buen secretario. Es bueno dando descuentos. Sí, sí. sí, Desde sí, es las de... Bueno, está Oye, bien. Mira, sí, sí, sí. Eh, Presidenta, yo creo, y no te lo digo como lisonja ni nada por el estilo, yo estoy convencido de que estás en el ánimo de la gobernadora, de que, de que seguramente el partido, además de esa. A la vida de, de, de Morena contigo. De o sea, de casa, vas, de casa. Estoy convencido de que vas a ser este, candidata a la reelección. Aquí lo importante, y, y lo, lo quiero subrayar con todo respeto, es que, que llegues más legítimamente de como llegaste sí. la primera vez. Es decir, que no sea por el arrase de Morena, por no la influencia de la, la, la Manuel, o sea, ¿lo ¿no? explico? ¿no? Sino que sea porque realmente Mari Hernández cumple, hace, trabaja sí. y que se enteren todos. Sí. Porque yo estoy seguro que trabajan mucho, pero muy poca gente lo sabe. Sí. Y es muy importante. Si tú no social, tienes una estrategia de, de, comunicación de comunicar social. y de dar a... Nosotros, el, hay que por ejemplo, trabajar. te voy a decir, solamente una vez tuve una experiencia que llegué mi primer año en el Congreso presentando mi ley de, egresos, de ingresos y de egresos. Mm -hmm. Y la última vez se había recaudado en el último año 15 millones de pesos que fue con, con, con Chagmés. Y nosotros dijimos, bueno, lo vamos a tirar a 23 millones de pesos, ¿no? Como un, un red Nosotros llegamos a recaudar el año pasado, 2022, de los 23, bueno, lo expuse y los los diputados me dijeron, sí, en serio. Y hay dos que recuerdo que dijo así como que, ajá, sí cree, ¿no? Y este, cuando, cuando regresamos este año, se acuerdan, ya no eran los mismos diputados, ¿no? Pero yo le dije a la legislatura pasada que iba a recaudar 23 millones de pesos. Recaudé 33. Ahorita voy a cerrar mi tercer mes, dijimos vamos a recaudar, recaudar 33 y estoy cerrando el último, el último día. Bueno, mañana ya me pasan los últimos, este, el último corte, pero llegamos un poquito más de 15 millones de pesos en los, en los tres meses. O sea, y todavía me faltan nueve meses para recaudar claro. los 33 millones. O sea, vamos ya casi tocando la mitad de, de esos ingresos. Este, y la verdad, la estrategia es de que todo timbre. ¿no? O sea, sí, claro. para mí como política podemos hacer, este, porque hay maneras, aunque hayan leyes de transparencia y todo hay maneras, siempre cuando uno le busca hay manera de cómo justificar recursos, pero gracias a, a, a eso, a que hemos podido recabar bien, hemos cumplido con la nómina, de hecho ponemos siempre antes a, a, a, los, a los trabajadores, podemos cumplir con los compromisos de, de, este, de fin de mes, de fin de año… Este, la luz, el la... todo lo que nosotros, estoy acabando con la deuda pública que no me dejarás mentir, es una deuda de muchísimos años en sí. capa estamos ahorita pagando nuestro servicio, aparte estoy abonando ¿De, de para acá? Este. A esta... <risa> ¿De, ¿De quién? No, se hablaba de una deuda con el SAT precisamente sí. pero es precisamente del gobierno de Valpre, no, de Valpre, con todo el respeto, pero de ahí empieza la situación ¿no? Sí, hubo un gran problema también con los trabajadores en esa en esa época que estamos padeciendo trabajadores que tengo de... que decirlo que estuvieron conmigo sí, ¿no? yo porque sé. mucha gente dice bueno, es que por culpa del servicio no, no, por culpa de, de, de un servidor el que me sucedió los hace sí. a un lado de una manera pues claro. ilegal pues muchísimas bueno. gracias no, Presidenta gracias, María Hernández por permitirnos estar aquí en tu casa eh, con la mesa política Centro Maya Quintana Roo Ojalá y te guste los programas que estamos Sí, este ¿no? ¿Es, es segundo, ¿no? Este es segundo. Es, el segundo sí. el segundo. Es que ella iba a inaugurar. Sí, eh, iba a inaugurar, eh, inaugurar, Pero se de fue de a, el... a, a la... A al la tianguis. Al, a tianguis. Y no nos llevó. Eh, ese es supera, el, no el problema. Supera. Oye, consigo sí uno en Colombia. A ese yo te paro que ahí se inscribe el bueno, libro. ¿no? <risa> ¿No? <risa> okay, libro. Sí, ¿no? Yo creo no, que muchos temas, ¿no? De verdad, me faltan mucho tiempo para hablar de, de, de muchísimos sí. temas que se quedan en la mesa. Claro. ¿no? Tal pareciere eh, que María Hernández no está trabajando. Y sinceramente, te lo, te, te lo digo con toda franqueza, la opinión que, que se tiene a veces es de que María Hernández no está trabajando, que se dedica al viaje, que se dedica a, a otra cosa pero estamos escuchando todo lo que se está haciendo en este gobierno y, y de verdad tengo que reconocer este, y tengo que darle el crédito a todo lo que estás haciendo. De la Involucrar más a la ciudadanía, Mari porque por ejemplo lo decía en campo, a lo mejor te van a diseñar un proyecto muy bonito, muy técnico, muy ambiental, pero lo van a diseñar de arriba biólogos y especialistas en eso, pero si eso no lo entiende y no lo digiere la gente. Sí. Pues como que va a haber una que socializarlo desde ah, sí, claro. claro. eso es algo que, que no se ahondó en el tema de la puerta al mar, ¿no? O sea, se habló en el qué de consiste. Ah, no el en ya nota entrevista. Sí, que la tercera y la cuarta No, por, no, no. por sí. mí porque fuera no. mucho, pero se destacaba o sea, se Nos acaba o sea, se el tiempo porque son tiempos obviamente muy bien medidos para que tengan impacto en las redes sociales, ¿no? No, en la próxima lo hacemos y, en otro De punto hecho, que vamos a tener que hacer, yo creo que dos segmentos de esta entrevista. No, muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Eliseo y Echano, no, que me dan la oportunidad. Yo creo que sí es muy importante que, que hablemos de estas cosas, porque si no, bien por dices, hay, puede haber una percepción. Yo creo que nadie mejor que mis regidores podrá decir el, el cómo manejo las políticas públicas del, del, del municipio. Antes este pudiera haber sucedido muchas cosas con tal de que te pasen una, un presupuesto de egresos, un presupuesto de ingresos, y, y nos diferenciamos de muchísimas cosas, ¿no? Sí. Creo que, que, que si muestras las cosas como son, y las debates, como muchas ocasiones, eh, a veces me dicen, no, es que primero tienes que... No, vamos a mostrarlo como es. Porque sí, claro. sin, el que nada si debe, nos equivocamos nada, me, me, y nos pues corren, no, no, no hay problema. O sea, a mí me, me Y dibujan me dibujan siempre hace una política eh, diferente, ¿no? Yo, yo, claro. yo creo en eso. Al final me va a tocar... Si no me relijo me va a tocar entregar, pero el que, el que se quede, pues ojalá eh, claro, vuelva a pasar sí. por, la, por la misma política o por una mejor. A mí me una ocasión un alcalde que, que estaba, así me lo dijo textualmente, estaba hasta la madre de que todos lo juzgaban, lo criticaban y, y que lo que se sabía fuera de, de, de su alcaldía era puras cosas negativas. Y yo lo le dije, ¿y tú qué haces para que se sepan las cosas positivas? Sí. Porque lo negativo es muy fácil de que se difunda. Sí. Bueno, está gratis, ¿no? Claro. No, eso es, Claro. No no. no, no, no, sí. Hay mucho que decir de Carrillo y creo que, que, que es un buen momento para que sí. tanto ustedes como medios de comunicación estén, también nos den la pauta para que nosotros no, hablemos de lo que hay en Carrillo Puerto, no solo de la política, sino de lo que ofrecemos en todo, claro. en todo el municipio, que se van a llevar grandes sorpresas, ¿no? En lo que contenemos. Y por ahí te encargamos una recomendación, porque también queremos platicar con la Presidenta de, de Morena. De Morena, sí, ah, ya, no, ya, claro, ya la prometimos. Ya le tenemos ya, eh, su cita. Yo ya se durmió, ¿no? De Morena? Muchas gracias. Gracias, Jonathan. por, ¿eh? por, por, por la casa. Gracias. gracias, por supuesto, a ustedes. Eh, esto fue Mesa Política Centro Maya Quintana Roo. Estamos grabando en la casa de la Presidenta Municipal de noche, y <risa> quiero hacer un agradecimiento muy especial a mi equipo que está detrás de cámara, sí. mi socio Sergio Masté, allá por allá está Jenny y Claudia Espinosa. Muchas gracias. Gracias, pues buenas noches.